Bien, gracias Francis, Carolina, Yerlian y al equipo de producción de este programa que nos permite llegar a ustedes cada día con toda la calidad de que es posible esta diaria producción informativa. Miren, uno a veces cree que lo ha visto todo, pero aún nos queda mucho por ver, como decía un famoso eslogan político. Eh, yo quiero... Poner ese videito que mandé a la tablet, por favor, vamos para explicarle qué es esto y para que ustedes vean cuál es mi, mi asombro. Adelante, vamos a ver el video. Ah, sí, sí, ok, está bien, está bien, perfecto. Yo me asombro porque este video se trata de una, un video hecho en la cárcel de Higüey, que es una cárcel, es un recinto carcelario del viejo modelo. Como ustedes saben, eh, las cárceles dominicanas, en las cárceles funcionan como dos tipos de modelos paralelos, que son el, el viejo sistema, el viejo modelo y el modelo de, de, de, de, el, el, de los centros de corrección y Ahí rehabilitación. Está, vamos, vamos a verlo desde el principio, por favor. No me permiten Adelante. ver. Oiganme, ah, ¡ey, ey, ey! Tranquilo, yo voy a proponer dos candidatos. Es que ustedes digan, eso vamos a poner. Hay dos candidatos. Uno se llama Marconi y otro se llama Joana. Ok, estamos claros en eso. Estamos un momentico. Claro estamos claros en eso que yo hago. <millos> Mire, Bueno, ese señor. Positivo, oh, un líder ahí. Oiga, Oiga, Yo, ese Joan. señor de la camisa amarilla que está ahí es el director de la cárcel pública de La Vega. No, no fue en Higüey, es en La Vega esto. Y Joan y Maconi son dos presos y se estaban disputando ser el prevoste de la cárcel. Esa, esa es la, la elección por aclamación que ustedes acaban de ver ahí. Era el probó de la cárcel. Señores, Ay, yo pensaba que lo había visto todo en mi vida. Ay, Dios. Pero parece ser que yo no voy a morir de espanto. Mira, pero una pregunta. Parece que, man, yo an, man, parece que pregunta. Joan eh, no va a querer salir de ahí cuando termine su condena. Va a cumplir un año el gobierno y cuando entró, yo recuerdo eso está ahí en los titulares... Dijeron de una reforma penitenciaria en el país entero, donde está sí. eh, eh, Roberto Santana, ¿verdad? Dirigiendo sí, ese proceso. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna información de ese proceso? No, no se ha vuelto a hablar de eso. Eh, en realidad, eso implica un, una, una erogación bastante fuerte de recursos, eh, que no, por ah. ejemplo, Radamés Jiménez tuvo la dicha. De que el presidente de la República le tenía mucha confianza y cada vez que necesitaba una partida adicional para terminar la cárcel de aquí, de allá, de acullá, pues el dinero aparecía y él pudo. Eh, Radamé, en época de Radamé se hicieron como nueve o diez centro, centros de centro, corrección. Centro de rehabilitación. Exacto. ¿Eh? Sí, CCR, Centro CSR. de Corrección y Rehabilitación. Tal cosa. Se hizo Anamuya en Igüey, se hizo San Francisco aquí, se hizo La Vega, porque en La Vega están funcionando los dos sistemas como aquí, que está funcionando la Fortaleza Duarte, sí. que es el sistema tradicional, y está funcionando el CCR de Vital Valle, y así por el estilo. En definitiva, señores, eso que ustedes ven eso que ustedes ven es la corrupción carcelaria al más alto nivel porque ustedes saben lo que hacen esos prebotes, ese prebot lo que hace es que le cobra a todo el que llega, le cobra un espacio, un espacio que no es de él, un espacio que, que él de la no, cárcel, un espacio que él no tiene pero y por el cada, hecho, y que cada uno de ellos debe tener, ¿verdad? Por el, exacto, y que por el hecho de estar ahí, y de, y de tú estar ahí tranquilo, sin que te molesten, yo te voy a cobrar pero no se crean ustedes que le cobran que cobran poco, no se crean ustedes que son mil pesos y sí, entra una muchachona también pa. Sí, eso también se cobra, todo, ¿Todo se cobra Te entran whisky, te entran whisky Te entran una mujer eh, Tu esposa o tu novia O tu concubina o una prostituta Puede ser, okay. lo que tú quieras Te entran whisky eh, También droga Todo eso pasa Y pasa sobre la vista De la custodia militar Que regularmente en esos centros Tradicionales el ejército nacional que lo da, y de la custodia o de la dirección civil, que es la que nombra la Procuraduría General de la República a través del de de sistema carcelario tradicional, la Dirección Nacional de Prisión. Entonces, estos señores, esa gente sale de ahí millonaria. Aquí hubo uno, aquí hubo uno que tenía finca, compró finca, casa, tenía buen vehículo, incluso, incluso, se publicaron una vez unas fotos eh, muy sensacionales con una sensacional chica que ha estado muy ligada a los medios de comunicación. Hasta eso. Entonces, eso es corrupción al más alto nivel. Y miren lo que pasa. Yo espero que la Procuraduría... Sí, buena reforma. Yo espero, pero bueno, eso es democracia. Claro. Yo espero que la Procuraduría tome cartas en este asunto y por lo menos traslade, para no decir que lo voten, porque tal vez no lo van a votar, pero que por lo menos traslade al, al, al director civil de la cárcel, que era ese señor de la camisa amarilla, no sé si le vieron colgando aquí ah. un carnet. El, el carnet. Ese es el carnet de la Procuraduría. ¿Y la eso procuraduría es una afrenta. No es una. manifestado, afrenta. amado? No, hasta ahora no, pero eso es una afrenta. Yo no solamente lo cancelo, yo lo meto preso por intento de corrupción. Porque Ay, olvídese Dios. que parte de, de, de, de que va a, a conseguir el poder tiene Joan, que pero, llegar a los bolsillos del director. Joan, pero no se habló de la reforma penitenciaria, de que va a ser un sí, modelo único en el país, en Señora, el Señores, nosotros terminamos, nos vamos, gracias por lo, ¿Lo, por lo dije? que nos vemos mañana.